Naranja, ¿La, la, la, la, caja. la caja. Vale, vale. Eh. ¿Pasamos allá arriba? ¿Has pues, ¿eh? Eso es, es uno, Eso es uno, eh? que lo seto tú? ¡Qué buena! sé que. ¿Cómo estás, mi niña? Cuidado, bro, voy a tirar un trofeo Arriba, hay gente. No va volando el boty, creo. ¿no? Y yo creo que va volando, bro. Mira, volando. Ah, qué putada, tío. No queda nadie en hacer, ¿no? El Wallhack me lo dijo, bro. No cómo están haciendo la bandera, bro. Bro, allí. En, en, en, en Somalia. Som tira, tira, tira pasta, tira pasta. Ahí dejo dinero. Ahí. Tiro caja de munición aquí adelante. En Somalia, bro, pero Somalia se fue. mira? Joder. No sé, me ha hecho de todo, bro. No sé a ti, pero a mí me ha hecho de todo. Yo no, no lo he oído. Vámonos, pues porque a mí me ha hecho de todo. Queda 50 segundos para Monty. ¿Lo conseguimos o no? No creo. ¿No crees? ¿Un pocahontas? No. Hay gente arriba, eh. Cuidado, una Yoli. Es una movida esto que estamos haciendo, eh. Se me ha liado a mí. Pero creo que es más bien que vamos a morir. No, por favor, no, no, no pienses negativo. Te lo pido. La verdad, oye, ¿no? me han perdido mi millón. Estoy yendo por donde me salen los cojones del mapa. Vamos a morir seguro, pero. Ese bueno. es negativo. Está batido ese tío, aún ahí creo. eh No, viene, viene, viene. Está, no está batido ese. Voy yo, voy yo. Me tiene un RPG, uno. Me curo, me curo. ¿Estás tú negado delante mío? Venga, boludo, este. Venga, Venga, boludo. <risas> otro match aquí. Allá coca ahora, ya me. ¡Hola! chao. ¡Qué locura, hermano! Toma que va. Bro, bajaros, este coche es una mierda. El coche o el piloto. No va, el coche no va, no va, está roto. El coche o el piloto, ahora. ¿Está bien? Bro, este tío se ha parado en pleno. Eh, Mato Gas, ha dado la vuelta y ha aplaudido la vuelta puede Que lleve igual Lo tienes cerca ya, eh. Sí, ¿Ahí, ya veo. ahí ahí está ahí morado. Vean, adelante. tirado. Aguanta, pego. Ya va. va, va, va. Este está batido vale, bueno Está bueno. Estoy tirado, eh. Ya, ya, va, ya, va, ya, ya, va, ¿sí? ya va, ya va. Espérate. Nos podemos ir por el medio. tengo marca. No puedes. Si no puedes, Otro patrón. muerto, otro muerto, otro muerto. Lo veo, lo riego yo. Lo veo, tío. Uh, me dio. un tiro, joder! Está un tiro el pavo del fondo. Uh, hay otro más aquí ahí Tiene uno detrás de la valla, tío. Lo vi, lo vi Se ha metido en la casa. se ha metido en la casa. Silencio. ¿Tocado? Vienen los otros, vienen los otros, vienen los otros, vienen los otros. Cuidado, perro. Ayuda al perro, tío contigo. tengo un problema aquí. Han tirado, han tirado. eh. ¿Alguien puede venir? Oh. Ya va. por No, el queda quedado, si queréis ahí, queda ahí. queda ahí, ahí bajo ya está. Me bajo, me bajo, escate Edu, perdón, perdón, perdón, perdón me bajo, me bajo. Bájate, bájate Edu, bájate. Sí, ya me bajé. Bájate que lo que es una casa. Me ha rayado la info, me he rayado y me he querido dar la vuelta y la he acabado. Ese que no, se va hacia no, la sí, caja, sí, sí. cuidado con ese pavo, eh. Sí, Edu, ahí. ya arriba, sí, sí, pasando, hacia sí, vosotros está está está está ese. Va, ahí la caja, va, la caja. En ¡La caja! Vale, vale. Hola, tío. Bueno. ¿Qué te has tú ya? Date mío? ha un tiro has batido? Va, pero ¿cómo mete la peña, tío? Me ha el culo, tú, el pago esto. ¿Estás tomando allá arriba? Batido uno, no, ¿eh? ¿Tienen ataque? ¿No? Eh, pues estoy pulsando. No, pero voy a comprar. Tío, sé lo que va a hacer yo también. ¿Támate aquí? No, cómprate res, cómprate res. No, paso del west. Toma, toma, toma, vamos, pues toma pasta para res. Estamos ya en las últimas de la partida. man. Voy a estar bajando, eh, a ver, que han subido ellos, cuidado. Estoy subiendo contigo, Darex. si no puedes aguanta. También. Lo ahí vieron. Me encanta la info, Darex, que te pusieron y, y los encontré de cara. Darekz, habla más, puto. Me ha asustado, tío. Estaba concentrado coño. Me he quedado un tiro bueno, de pero... vida. Como concentración le puede costar la vida a otro compañero Han bien, en yeah, tienda yeah. Aquí Moving. Estaba pensando en sus cosas Eh, yeah. eh, hey, Que Eh, ahí, ahí, gente ah. De el hangar? Esto. Hey, yeah. oh, shit. Está bajo tuyo, creo, eh Ya, yeah, está bien este. say, man Just inbound Mira, mira, mira. Ahí tiene. Creo. Bueno, ok, arma. te vuelvo si quieres. Madre mía, lo que hay aquí, hermano. Bueno, toma. Ahí. Tiene una MP5 buena, eh. Eh. ¿Quién ahí tiene una? ¿Dónde? Ahí, ahí. Eso no es bueno, bro. Eso es del suelo. Ah, bueno, no, hombre, pero antes que. Nada, ¡Es una mierda! Atrás, ¿Ten ¿Ten ¿ten atrás. ¿Qué tren, Buena, ten? ¿Ten? coño. Dame placas, porfa, bueno. Blotea ese, si te da tiempo, tú. Sí, hay que blotearlo. Ese a lo mejor tiene armas. Creo que Tengo quedan real. 17 personas. Hay gente allá, arriba. Eh, ¿Qué? ha caído un gulag por tu derecha ¿Tengo? ahí. ¿Tengo ¿Vale? Bueno, si me fallo más tiros, bro. Si me fallo más tiros, sí bueno, digo yo. Voy a ir por derecha, eh, yo. Vale, sí, voy contigo. Hay gente derecha también. Aquí hay gente. Sí. Se me ha cambiado el teclado de idioma, tío. ¿Alguien sabe cómo desactivarme eso, por favor Está pegando, por eso te digo que te vengas. ¿Qué Otro más atrás, tocado. Ha ah, un, un tiro, está un tiro, eh. Sí, para otro. Ha batido. Sí, sí. ah, un tiro, un tiro, está un tiro. Detrás de la caja para ti, ¿Para vale. Tira para un poco, tira para un poco, no te pegues, tira para atrás. Suficiente, suficiente. Que Necesitamos lootear, bro. No tengo balas, no tengo placa. Ya, pero no puedes bajar ahí ni te está matando queda, Iquierda, izquierda, izquierda. Pero tú es eh, siete, ahí. Y más izquierda, más izquierda. Por ahí, ahí. Yo lo veo. Cracket, ha batido. ¿no? Vaya vale, follada el edad, hermano, qué locura. ¿Quieres bajar ahí seguro? Vamos a asegurarnos. Hay que quedar un tío de esos o uno al máximo, ¿no? A ver, voy a lootear. Al frente, frente, frente, al fondo, al frente. Cracket. Que... Acaba la caja, ¿La Listo, echamos para atrás. Pilla, pilla, pilla pilla lo que quieras. Ya tengo, ya tengo, ya tengo. Va full, va full, full. Vale, yo he metido para atrás. Me da igual, yo me he a las armas estas. Me dispara, eh. De la montaña, de la montaña arriba. ¿Sí? Blanco. Blanco, sigue echando para atrás. Sí, sí, sí, sí. Vale, vale, vale. Que tiene que haber gente conmigo. Detrás mío, con escopeta en el seto. Vale, muy bien, te lo muy bien. Te guay eres, tío. En el seto, con la tablet, muy bien. eres tú, eh. Ahí, derecha. Man, that's me. Me en el seto, tío. La tocha dura más que esa, tú. Sí, pero está a la mitad la máscara, coño. Da igual, da igual, dura más. No, no, da igual. ¡Eh! Hey. Vete por arriba si quieres. Sí, te lo puedo hacer. Te quedan un dúo y un solo. Un dúo y un solo. Eso es uno, eso es un un solo, uno. Eso es lo uno, lo eh. ¿Quería que seto, tú? Lo Qué buena. Te queda un dúo, bro. Y no parecías malos. Tienes stuns, eh. Aviso. ¿Derecha? ¿Esquierda? Te ya no estuneados a, los dos tuneados, a lo todo, eh. A los dos estuneados eh. Cuidado que redes red, más seguro. Mira la zona, mira la zona. Puedo hacerlo, lo voy vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Tío, ¡Vamos! Máscara, ¡Vamos! Que tropeana, ¡Vamos, vamos! ¡Joder! una uh. máscara que trolea tú. gato casi te va a dar una máscara ¿no? o sea y no le ha dado res eh yo creo que le clima a dar res tú. yo creo nah, que tenía que tener un diferente la nah, que queda mirando a mucha joder bro el corazón no tengo a mil